Resulta que recientemente hice un video de Dynamo para ajustar el desfase de unas columnas para que llegaran hasta el terreno de forma automática. Y lo cierto es que todo este tema de la programación visual enfocada a la industria de la construcción está tomando una importancia enorme. Si de pronto has estado metido en el cuento de Dynamo, sabes que no solo sirve para automatizar tareas en Revit o para hacer conexiones en Excel, sino que también sirve para hacer diseño generativo. Y precisamente eso es lo que te traigo acá, un caso muy sencillo donde vamos a generar la cubierta que estás viendo en pantalla mediante Dynamo. De tal manera que podamos cambiar algunos parámetros para ajustar su geometría y que la vida sea mucho más fácil. Concretamente, ese tipo de cubierta que haremos se llama Shell Structure, así que vamos a darle. Lo primero que vas a hacer es darle like al video y suscribirte, porque si Dynamo detecta que no estás suscrito, pues no te va a funcionar. No, no, no, en serio, no te va a funcionar. Ok, después de mendigar la suscripción, la manera en la cual vamos a trabajar es mediante una masa conceptual para generar la forma y después, a partir de esa masa conceptual, generar la cubierta. Entonces empecemos creando un nuevo proyecto de masa conceptual. La plantilla que debes escoger está en Family Templates, English, Conceptual Mass. Antes de abrir Dynamo debemos asegurarnos que este proyecto esté configurado en metros, porque ya sabes, para Dynamo las unidades son las unidades del proyecto en Revit. Ahora sí, vamos entonces a abrir Dynamo y a crear un nuevo script. Vamos entonces a crear una serie de puntos que nos van a servir para definir la geometría de la cubierta con el nodo Point by Coordinates. La coordenada en X de los puntos la vamos a usar para definir el ancho de la cubierta. Esos puntos los podemos generar con un code block. Y digamos que para empezar vamos a generar una lista de coordenadas que va a empezar desde el origen, o sea desde cero, hasta los 20 metros. Y cada coordenada va a ir de metro en metro. Y tenemos el siguiente resultado. Si de pronto no te salen los puntos en el proyecto de la masa conceptual, debes asegurarte que tienes esta opción activa. Ok, ahora, normalmente es una buena idea centrar esos puntos, es decir, que queden distribuidos equitativamente hacia ambos lados del eje X. Para hacerlo, simplemente podemos distribuir estos 20 metros que pusimos de esta forma, o sea, 10 hacia el lado negativo y 10 hacia el lado positivo. Ok, esta lista de puntos que generamos la podemos desplazar en el eje Y para definir el largo de la cubierta. También lo podemos hacer con un cold block y pongamos 15, por ejemplo. Mira que aquí sucedió lo mismo que antes y es que desde el origen hasta la lista de puntos tenemos son 15 metros Y la idea es centrarlo. Entonces dividimos estos 15 entre 2 En un rato generaremos otra lista de puntos al lado contrario para que la distancia sea realmente de los 15 metros Listo, ahora falta la coordenada Z de los puntos Esta es un poco más diferente al resto porque involucra que hagamos una fórmula ¿Cuál fórmula? La de una línea recta En el puerto de entrada de X ponemos los puntos que generamos para el ancho y para que veamos el comportamiento de esto, podemos mientras tanto ponerle 1 a la pendiente y 0 al desfase. Bueno, aquí hay un par de cosas que corregir. Lo primero es que nunca definimos una altura, sino una pendiente, pero necesitamos que uno de los datos de entrada para la cubierta pues, sea su altura. Lo segundo que debemos corregir es que a diferencia del ancho y el largo, el alto no lo queremos centrado Porque lo normal para las cubiertas en Revit es definirlas desde el nivel que seleccionamos hacia arriba Por lo que no tendría mucho sentido definir un nivel para la cubierta y que se distribuyera equitativamente hacia arriba y hacia abajo El primer detalle, o sea el de definir la altura, lo podemos solucionar con nuestro querido Pitágoras Entonces aquí en la pendiente ponemos alguna altura, por ejemplo 10 metros Y la dividimos por el ancho, que habíamos dicho eran 20 metros entonces ahora la diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto son 10 metros De hecho lo puedes medir en la elevación si quieres El segundo detalle lo podemos solucionar subiendo todos los puntos la mitad de la altura Por lo que en B, o sea el desfase, tendríamos 10 Que es la altura que escogimos, dividido 2 Y ahí lo tenemos Perfecto, vamos entonces a copiar y a pegar el nodo Point by Coordinates Para generar los puntos del otro lado También entonces copiamos y pegamos la coordenada Y de los puntos O sea el largo de la cubierta Y lo ponemos negativo Así entonces tenemos la misma lista de puntos, solo que una al lado izquierdo y la otra al lado derecho. Bueno, el detalle está en que para poder generar una superficie a partir de estos puntos, debemos primero unirlos con líneas, porque así es como le gusta a Dynamo. Entonces utilizamos el nodo Line by Start Point and Point y lo conectamos así. Ya para generar la superficie como tal, utilizamos el nodo Surface by Loft. Y luego Import Instance. Básicamente lo que hicimos ahí fue crear una superficie a partir de secciones transversales, que eran todas las líneas, y trasladamos esa geometría de Dynamo a Revit. De hecho, en el video anterior te mencioné que la geometría de Dynamo era diferente a la geometría de Revit. Entonces aquí lo que estamos haciendo es transfiriendo la geometría de Dynamo a algo que Revit entienda mediante este nodo de Import Instance. Ok, esto no se parece en nada a la cubierta que te mostré al comienzo. Y es porque aún falta un pequeño detalle muy importante. Si copiamos y pegamos las coordenadas en Z y las conectamos en alguno de los point by coordinates, el resultado es el mismo que antes. Nada raro. Pero si ponemos una de las pendientes negativas, voilà, Se genera este efecto tan interesante. Si vemos la geometría desde esta perspectiva, tenemos una curva cóncava. Y desde esta otra perspectiva tenemos una curva convexa. Esto que acabamos de hacer acá fue una simplificación muy sencilla de un paraboloide hiperbólico. Ok, ahora, para poder modificar nuestra geometría mucho más fácil, vamos a utilizar un par de inputs sliders. Traigamos entonces tres number sliders. Uno va a ser el largo, el otro va a ser el ancho y el otro va a ser el alto. Estos code blocks son para el largo, entonces reemplacemos el 15 por un parámetro de entrada que llamaremos largo, obviamente, y lo conectamos como corresponde. Para el ancho vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ten en cuenta que debemos dividir este valor por 2 para distribuirlo equitativamente así como lo hicimos antes. Para las coordenadas en Z entonces vamos a hacer algo similar. Las pendientes, o sea la M, las reemplazamos por alto dividido ancho. Y las B las reemplazamos por alto dividido 2, que fue lo que explicamos también ahora. Y conectamos los nodos como debe ser. Para volverlo aún más interesante, voy a copiar y pegar la altura para generar una segunda altura y conectarla a uno de los cold blocks que están calculando las coordenadas en Z. De esa forma, mira que puedo modificar de manera independiente la altura de dos extremos opuestos así como lo estoy haciendo aquí. ¡Listo! Entonces yo lo voy a dejar configurado así. Para llevar esta superficie a Revit y generar la cubierta, creemos entonces un nuevo proyecto. Vamos a cargar la masa conceptual a ese proyecto. Antes de ponerla, me voy a asegurar que se pondrá en el nivel 2 y listo. Esta advertencia que nos salió aquí, no, realmente no tiene ninguna importancia por ahora. Para generar la cubierta, entonces vamos para el más and Sight, luego un Roof. Me aseguro que esté en el nivel 2. Seleccionamos alguna cubierta en concreto. Y la idea es que el ancho de la cubierta aumente o disminuya desde la superficie que importamos hacia el exterior. Ya sabes, para mantener los niveles bien acomodaditos. Entonces ajustamos a esta opción de acá. Y ya simplemente damos clic en la superficie y Create Roof. Ahí lo tenemos, una cubierta muy elegante que hicimos con diseño generativo. A partir de ese punto nos podemos poner bien elegantes y hacer un par de muros cortina, por ejemplo, para que se vea mucho más en contexto nuestra cubierta. Listo, lo último que te voy a mostrar es cómo actualizar la cubierta en caso de que queramos hacer cambios. Entonces, de vuelta al proyecto de la masa conceptual, podemos hacer algún ajuste en nuestra cubierta, como cambiar esas alturas, por ejemplo. Y ya solo bastaría con importarla nuevamente al proyecto. Entonces importamos, sobrescribimos los cambios, Seleccionamos la cubierta y Edit Face Selection. Seleccionamos la nueva masa conceptual y Recreate Roof. Mira qué interesante. Y hablando de cosas interesantes, ya viste el video pasado. Ahí vimos qué son los parámetros de reporte y pusimos un caso práctico muy bueno de una columna y un pedestal. Muy genial para que no te lo pierdas. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en una próxima. Hey, ps, no te olvides de suscribirte y ver los videos del canal.